Por estos días hay una preocupación muy grande de ver la debilidad de Biden y de ver lo traicionero que podría ser consigo mismo y con la misma política que ha implementado los Estados Unidos durante los, las últimas décadas. Cuando vemos que países tan endebles como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, digo endebles en su posición mental con respecto a un ideal porque vemos que llega alguien con un ideal trazando pues unas fábulas unas fantasías y la gente come y traga entero que si hubieran vivido de ideas eh, socialistas o derechistas o ultra, ultraizquierdistas, comunistas como lo pueda llamar en el siglo 18 o siglo 19 Aguanta. Pero siguen y siguen. Estamos en el siglo XXI y todavía seguimos en lo mismo. Es increíble. O sea, mi abuelo decía, primero se acabará la lavaza que los marranos. Porque aquí crean un ideal para hacer que la gente vaya, para hacer que la... O sea, ahorita ya Venezuela montó a Simón Bolívar en el bus de la revolución bolivariana cuando la mentalidad de Simón Bolívar no tenía nada pero nada que ver con su tal revolución bolivariana vuelvo y digo yo alguna vez lo dije la diferencia entre estos es que simón bolívar siendo un hombre rico prefirió renunciar a su riqueza entre palabras más palabras menos volverse pobre para luchar con su pueblo y por el pueblo y estos eran un poco de pobres que luchando por una causa supuestamente disfrazada de simón bolívar se hicieron ricos entonces es eh, cabe una frase que alguna vez un gran amigo compositor hizo en una canción donde hablaba de la libertad que ver gente en una prisión compañeros da dolor porque tras las rejas cae gente como usted o yo y cuando vemos que allá en tras de esas rejas están tantos inocentes por la ambición y el poder de uno difícil los ideales donde están y termina la canción diciendo si bolívar despertara y viera a su alrededor con tristeza él miraría que su obra se destruyó Mejor quédate en tu tumba Qué pena libertador Y aquí resalta lo que dice el funcionario de la administración Donald Trump El cual pone en alerta la decisión de Biden El cual estaría evaluando Oígase bien, esto es peligroso y delicado Estaría evaluando entregar a Alex Sapp al régimen de Maduro O sea que se acabó todo lo que se hizo El testaferro de Maduro, Alex Sapp podría ser entregado a la dictadura venezolana aparte de ser una catástrofe esto tiraría por la borda todo lo relacionado con su extradición y los avances de la investigación por corrupción contra el régimen de Nicolás Maduro Marshall ex exfuncionario quien hizo seguimiento a los crímenes del chavismo durante la administración republicana de Donald Trump, recordó desde su cuenta de Twitter que si la decisión se materializa al reconocer su falsa pretensión de ser diplomático, que eso fue lo que disfrazaron a última hora, que ya no olvidemos que cuando él es detenido, él niegue incluso conocer a Maduro. Niega tener vínculos con, con el gobierno de Maduro. Pero ahora lo quieren hacer como diplomático del gobierno de Maduro. Es reconocer su falsa pretensión. Desde el actual gobierno de Estados Unidos sabotearían el caso judicial en su contra. Esto no son investigaciones a dedo. Tomó años construir el paquete de sanciones, la acusación, asegurar el arresto y una vez la extradición que se hizo el año pasado. Esto es preocupante. Porque es que, ¿qué es lo que está pasando? Aquí no hay ideales, no hay nada. Porque Maduro, ¿qué? Maduro... Porta un carajo se ve lo que sea, suicidales quedaron porque él necesita vender petróleo. Estados Unidos está protegiendo a Ucrania y Putin atacándola. Entonces, Rusia cierra el grifo de petróleo y de gases para Europa y para América. Al quedarse ahorita apretado Biden, pues entonces ¿qué hace? Volverle a abrir las puertas a Maduro para conseguir el petróleo que le está cerrando el otro. O sea, los ideales donde quedaron. Su tal progresismo, ¿dónde quedó, señor? Porque esto sería una catástrofe devolverse a ni siquiera al comienzo, sino reconocerlos a ellos como diplomáticos, como triunfadores y como que todo lo que están haciendo está bien. Vuelvo y digo, esto no es una investigación a dedo, esto tomó muchos años. La preocupación de Belislea llega en medio de un amplio abanico de permisos otorgados por el gobierno de Biden hacia el régimen de Maduro. En su necesidad imperante por petróleo. Aquí lo dijimos. En este canal aquí no valen ideales, sino intereses. Esto ha hecho que el demócrata muestre su postura percibida como débil en ciertos aspectos de política exterior. Entre otras concesiones se incluye el aumento de exportaciones agroalimentarias del, de Estados Unidos a Venezuela, los envíos de petróleo de PBS a otros países con el permiso de Washington. Ahí aparentemente es algo bueno porque pues obviamente se van a surtir y le van a dar un respiro a Venezuela pero si eso incluye también tener que soltar a Alessab que es la prueba reina contra el dictador Nicolás Maduro porque este señor no se les olvide que ellos se robaron cantidad de millones de dólares se dice que un solo soborno que ellos pagaron por esos alimentos en cabeza de Alessab era de un millón de dólares sobornos sin contar lo que se robaron no fue gratis el, el viaje de comisiones a Caracas y último pero no menos importante que un sobrino de Cilia Flores saliera de la lista de sancionados desafortunadamente lo que demuestra es la debilidad de Biden quien siempre mostró como progresista y que de llegar a estar en lo cierto lo único que haría sería sabotear y votar por la borda todos estos años de investigación para acabar con la dictadura de Maduro, marcha el hacia finales del 2021 seguía siendo enfático en su posición contra el régimen venezolano al catalogarlo no como un gobierno ni como una empresa sino como un crimen organizado recordemos que la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz señaló a Ale Sap como testaferro de Maduro estando aún detenido en Cabo Verde Él, el funcionario de Trump recalcó que se enfrentaba no solo a sanciones civiles que vienen con sanciones de tesorería sino que enfrentaba cargos criminales lo que incluye tiempo en cárcel y multas si es encontrado culpable en los estados unidos por lavar dinero y violar la ley de prácticas extranjeras bislea aclara que hay serias conversaciones que es muy preocupante las cuales apuntan a una posible entrega de alesap al chavismo o sea entregarle a alesap entregárselo a maduro por eso él hace énfasis y reitero que el empresario colombiano hizo su dinero lucrándose con la hambruna del pueblo venezolano saqueando el programa CLAP, la iniciativa chavista para entregar alimentos en zonas de bajos recursos que se convirtió en un canal de corrupción mientras los venezolanos necesitados recibían alimentos en mal estado, vencidos o adulterados. Yo les digo una cosa. Si existe en la fe de muchos, creemos en el cielo y el infierno. Si esto existe materialmente, ya sabemos para dónde van todas estas porquerías. Alesap sobornó a hijastos de Nicolás Maduro y explotó contratos sin licitación para saquear cientos de millones de dólares de los venezolanos hambrientos. A su advertencia, le sumó un comunicado al departamento del tesoro del año 2019 donde se anunciaron sanciones contra SAP y lo cita textualmente recordemos que ellos que era lo que hacían si digamos un ejemplo una carne que valía 10 mil pesos si ¿sí? una carne que valía 10 mil pesos y vencía dentro de 4 o 5 meses vaya y venga pero si resulta que esa carne va a vencer dentro de 12 días entonces ya no la compraban en 5 mil sino que como ya estaba ya estaba a punto de perecer la compraban en 4 mil pero ellos la hacían pasar por los 10 mil o 12 mil. Más las vueltas, todo sumaba como 18 mil. Fuera eso, de aquí para allá, eh, enviaban eh, cargamentos de droga, de allá para acá, legalizaban la plata, con esa misma plata pagaban los alimentos que llegaban acá. O sea, era un negocio redondo donde podía dejar más del mil por ciento. Y ahora el señor Biden está preocupado y está pensando en dejar ir a, a Alesá para Venezuela. Esto es preocupante porque Biden con su política acomodada o flexible lo único que da a entender es que ser bandido si paga. ¡Qué lástima! Ahí les dejo a Perlita. Hasta una próxima oportunidad.